Bajo sí. siempre. Bueno. De que pesares, ¿a oh. Oh. No vas no. no, me siento bien hoy me siento bien tengo la gana me siento bien hoy me siento bien tengo la gana me siento bien